Buenos días, eh, bienvenidos al nuevo Open Expo virtual innovador e interesantísimo, como, como siempre. Eh, en el día de hoy vamos a tener en estas salas eh, muchas eh, tres charlas. Recordad eh, igualmente que si queréis cambiar y, y ser más dinámicos, tenéis, eh, tenéis otras tres uh, charlas que además estarán en activo aunque no os recomiendo que os no mováis de, de esta, que va a ser interesantísima. Recordad que vais a poder hablar con, eh, hacer preguntas a nuestros ponentes a lo largo de, de, una vez que termine su exposición, tenéis a la derecha una, una opción de, de preguntas y, y respuestas con las que os vais a poder eh, poner en contacto con, en este caso, con la, con la primera charla con Cristian Anaya, que... Creo que va a ser apasionante. Él nos va a hablar de la creación de ecosistemas cloud sostenibles para software de código abierto. Quiero recordaros el hashtag de, del Open Expo, eh, porque aparte de que os va a interesar, es bueno que difundamos este conocimiento invitemos de, de esta forma amigos, conocidos, profesionales que probablemente no hayan llegado a tiempo y que se pueden incorporar durante, durante la sesión. El hashtag es Open Expo Virtual Experience. Eh, XP. Espero que atraigáis a muchos amigos y que seamos verdaderamente trending topic, pero además trending topic en la adquisición de conocimientos, que es lo que más importa y lo que luego lo, lo difundamos. En el caso de que de nuestro ponente de ahora eh, os voy a hacer una breve reseña de, de Christian. Tiene un currículum y una es, trayectoria intensa y apasionante, él es ingeniero de sistemas de, en sistemas de comunicaciones eh, por el Instituto Tecnológico de Tuluca en México. Es una entusiasta en, una entusiasta en la constante evolución tecnológica y el open source, por eso le, le hemos traído aquí, así como de la música y la fotografía. ¿no? Él siempre dice que le llena de alegría y emoción la oportunidad de poder compartir sus conocimientos y, y dice lo poco que sabe, que es mucho. La pasión por la tecnología eh, no está fuera de sus conocimientos, ni mucho menos, y además lo vive. Desde hace seis años eh, tiene, es colaborador del Laboratorio Nacional de Software Libre de México y desde hace cuatro en Nutrupec. Cuenta con el título de Red Hat Certificate Specialist y Red Hat Certification Instructor, especializado en tecnologías en la nube. Estas certificaciones le han llevado a colaborar fuertemente con Red Hat de México y Red Hat de Latinoamérica, siendo pionero en la implantación de nuevas tecnologías de código abierto a nivel empresarial dentro y fuera de México. Bueno, y muchas más cosas. Creo que hoy en día el hablar de, de ecosistemas, de cloud sostenibles, del cloud famoso del que llevamos décadas hablando, y de cómo implementarlo ahora en soluciones de código abierto es a, a mí me parece apasionante y creo que a todos los que estamos aquí. Cristian, eh, Cristian Anaya, eh, todo tuyo, toda la conferencia y deslumbranos con, con tus conocimientos. ¿Qué tal Juan Carlos? Muchas gracias por esa presentación. Y bueno, en general, gracias al equipo de Open Expo por, por la invitación. La verdad es que estoy sumamente emocionado de estar por acá. Eh, en sí, como bien lo comentas, esta charla eh, este, tratará acerca de, de este tema que ahora son en todos lados, que es la nube. Y bueno, eh, sin más, vamos a iniciar, vamos a comenzar este, esta presentación. Espero que les resulte a todos interesante, que sea de su agrado. Y, bueno, de antemano, muchas gracias a todos por el tiempo este, que, que nos regalan para estar por acá, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar de, de la nube. Vamos a hablar de este tema tan interesante y tan sonado hoy en día. Eh, y, y propiamente de cómo podemos crear ese tipo de ecosistemas de nube que sean sostenibles y que nos permitan la generación de código abierto nativo en la nube. Eh, porque, bueno, es un concepto muy interesante que vamos a explorar a lo largo de esta presentación. Pero en realidad, pues, sí, este, es, es, ese es el tema de, del día de hoy. Este, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que quien tenga cualquier comentario o, o duda, pues, con todo gusto podamos atenderla. Eh, bueno, eh, yo soy Cristian Anaya, ya, ya este, amablemente me presentó Juan Carlos. Yo soy colaborador desde hace ya seis años para el Laboratorio Nacional de Software Libre en México colaboro para el, la compañía Nubtec también acá en México y soy cer eh, ingeniero certificado para Red Hat. Esto me ha permitido este, ser tanto ingeniero de implementación de tecnologías de nube como eh, instructor eh, para Red Hat a nivel Latinoamérica. Entonces, eh, bueno, este, estos, tres, eh, estos tres personajes eh, instituciones que vemos aquí son las que me han permitido eh, crecer bastante en este ámbito de la nube y que me han permitido tener experiencias, bueno, dentro y fuera ahora del país eh, para poder compartir, platicar e implementar este, todo este mundo maravilloso de la nube, ¿no? Es por eso que estamos acá y bueno, vamos a, vamos a averiguar este, de qué se trata esto. Estamos en la era de la nube. Hoy en día vemos que la nube es sonada en todos lados. Eh, y literalmente en todos lados, este, lo escuchamos desde nuestros servicios que usamos de streaming, como Spotify, este, Netflix. En realidad lo, lo escuchamos incluso de los niños, ¿no? Este, ahora con los juegos en la nube, que vamos a este, poder jugar en la nube. Entonces la nube ya está en todos lados. Es un fenómeno que ya está aquí presente. Y es un fenómeno que tarde o temprano está y va a impactar a la mayoría de las empresas que tengan que ver o que necesiten de la tecnología para poder operar. Eh, como lo muestra la pequeña imagen, tenemos ya de todo en la nube y, bueno, eh, la realidad es explorar. Ese es el tema más interesante, explorar por qué la nube nos ofrece todo es, todas estas este y por qué puede existir de todo en la nube en realidad. Entonces, eh, vamos a ver por qué este, estamos acá. ¿Por qué eh, la nube es tan importante? Y vamos a comenzar a, a averiguar qué hay adentro de esa famosa nube que escuchamos en todos lados. Bueno, la realidad es que si nos ponemos a hacerle una, una radiografía a esa nube, vamos a encontrar que dentro de la nube existen cuatro áreas principales, que son las que se muestran en el presente slide, eh, con confianza, si, si en algún momento se deja escuchar o se traba este, algún slide, coméntenme, eh, lo, lo, lo solucionamos, pero espero que todos puedan verlo sin, sin ningún problema. Eh, bueno, eh, entonces, eh, al hacer la radiografía a la nube, nos damos con que tenemos DevOps, que no son más que la reorganización de los procesos y automatización de ciertas tareas a la hora de trabajar con nuestros sistemas. Los microservicios, eh, que es el segundo campo, eh, en realidad son esos patrones de diseño aplicados a los sistemas que ahora vamos a programar y a desarrollar para ecosistemas de nube. CICD se refiere a la automatización continua que nos permita el despliegue y la integración continua sin detenernos, ¿no? Pero hay una parte bien importante y bien interesante que es eh, la punta de lanza de cómo nosotros vamos a poder eh, generar esos ecosistemas de nube sostenibles y que es la magia que está atrás de todo esto, de todo ambiente de nube, ¿no? contenedores. Eh, por eso está resaltado y vamos a, vamos a comenzar a, a entender qué es esto de la nube a partir de este concepto tan interesante que son los contenedores. Y bueno, los contenedores, vamos a platicar primero de ellos como eh, contenedores, como habitualmente los conocemos, contenedores de envío, eh, estos contenedores que transportan tanto camiones como eh, barcos, incluso aviones, ¿no? Este es, es un contenedor que se adapta perfectamente a cualquier medio de transporte y eso nos va a hacer mucho sentido en unos minutos. Eh, bueno, eh, comencemos a hablar de los contenedores, no como un concepto tecnológico, sino como el concepto que todos conocemos, ¿no? Nosotros necesitamos enviar un producto a cualquier destino y necesitamos que sea compatible con eh, diferentes medios de transporte, el tren, los camiones. Eh, las, los barcos, los aviones incluso, ¿no? Entonces, bueno, encontramos en estos contenedores el medio perfecto para que nuestros paquetes, nuestros eh, productos sean enviados a todo el mundo y que puedan mantener un grado eh, correcto de integridad, que no se dañen, que, que lleguen perfectamente, ¿no? Entonces, esto relacionado al mundo tecnológico nos hace mucho sentido porque ahora yo quiero hacer una aplicación que sea compatible con cualquier nube, y con cualquier nube me refiero a todos los servicios que existen hoy en día, poderla desplegar en Google Cloud, en Amazon, en, en Azure, en donde sea, eh, qué es lo que yo necesito y que además eh, utilice eficientemente los recursos. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo quiero mandar simplemente un oso de peluche, la realidad es que no necesito un contenedor enorme para un oso de peluche. Yo necesitaría una caja pequeñita y posiblemente dentro de este contenedor me quepan muchas cajas con muchos osos de peluche. Eso se llama eh, hacer eficientes los recursos, hacer eficientes todo el espacio que tenemos. Y eso hace muchísimo sentido, ah, perdón una disculpa, hace muchísimo sentido a la hora de crear sistemas porque hoy en día nuestros sistemas están mal diseñados. Esa es la realidad y es por eso que la nube está teniendo tanta relevancia. ¿Cómo vamos a lograr que mi aplicación no desperdicie recursos, que mi aplicación sea portable, que yo me la pueda llevar a cualquier eh, proveedor de nube? ¿Cómo voy a lograr que incluso eh, funcionen tanto en mi computadora como en cualquier servidor superpotente o clúster de nube? Bueno, aquí es donde entra el concepto de los contenedores de Linux. Para eso son los contenedores de Linux y ese es el pequeño gran concepto que está detrás de todo este maravilloso mundo de la nube, ¿no? Entonces, eh, hay algo bien interesante y eso hace mucho sentido eh, en este evento tan importante. Eh, toda nuestra nube, la gran mayoría de la nube y de todo lo que conocemos como nube, este, pensemos en cualquier video, está eh, funcionando gracias a ese poder de Linux, ¿no? Gracias al poder del open source. Eh, tenemos hoy en día la posibilidad de llevar nuestros sistemas a otro nivel completamente. Entonces, bueno, eh, comenzamos a descubrir varias cosas acerca de la nube. La primera está eh, este, funcionando con, con Linux en su nivel más atómico. Y eso es muy importante. Eh, es por eso que Linux no solo este, no ha perdido relevancia a lo largo de los años, al contrario, ahora más que nunca... Eh, tiene toda la relevancia y todo el sentido usar Linux, eh, comenzar a usar Linux, seguir usando Linux y no dejar de hacerlo, ¿no? Porque es maravilloso. Eh, vamos a hacer una analogía muy interesante para entender un poco más el tema de los contenedores y cómo relacionarlo con nuestros sistemas, haciendo una analogía de un sándwich. Si nosotros nos queremos preparar un empanedado, un sándwich, eh, tenemos un pan grande. Y ese pan viene cortado en rebanadas. Eh, las rebanadas vienen cortadas del tamaño perfecto para que nosotros disfrutemos de un sándwich de tamaño adecuado, con el pan suficiente y que además podamos poner los ingredientes que nosotros necesitamos. Eh, imagínense que esto no fuera así. ¿Se imaginan un sándwich con un pan enorme partido a la mitad y en medio una rebanada de, de jamón o, o de lo que ustedes prefieran? pues no hace mucho sentido, es mucho desperdicio de pan, posiblemente sea uno de los peores sándwiches que vamos a comer. Entonces, ahora relacionen este concepto con los sistemas. Esta es la mejor forma de comprender los contenedores de nube. Eh, esos contenedores es esto, es usar los recursos de manera eficiente, de manera adecuada para eh, el fin que queremos lograr, no desperdiciarlos. La realidad es que, eh, y tristemente hoy en día, muchas de las empresas no han dado este salto tecnológico, esta transformación digital. Y tienen sistemas eh, enormes, sistemas mal diseñados, sistemas que los concebimos como un monolito, como un todo, que no están segmentados, que sus formas eh, no se ven o no se distinguen adecuadamente. Y eso provoca simplemente que los recursos se desperdicien en demasía. Eh, es por ello que este concepto de contenedores comienza a hacerle muchos sentidos a todas las empresas que comienzan a descubrirlo, porque es la manera adecuada en cómo podemos usar los recursos de la mejor forma, sin desperdiciar ni siquiera este, un poco de, esto, ¿no? de estos servidores o del poder de cómputo que tengamos, haciendo la analogía, pues no desperdiciar ninguna rebanada de nuestro sándwich. Eh, eso es realmente mucho de lo que eh, aqueja a la transformación digital en las empresas, ¿no? Las empresas, como lo vemos aquí en esta diapositiva, en este slide, eh, están con una aplicación enorme, insostenible, que simplemente ya no se puede eh, seguir adelante con ella. Las personas ya no saben por dónde comenzar a desarrollar nuevo código para esa aplicación porque es enorme, las construcciones se vuelven lentas, los despliegues y liberaciones hacia los ambientes productivos se vuelven lentos. Entonces, el tiempo en el, el time to market, como lo conocemos, el tiempo de liberar hacia el mercado, pues se vuelve realmente eh, muy poco eficiente, ¿no? Y ahí es donde los competidores eh, de las diferentes áreas eh, en la industria, pues comienzan a sobresalir porque tienen la capacidad de liberar más rápido productos, de desarrollar más rápido y de manera más ágil sus productos, además de eh, que funcionen de una manera más eficiente, ¿no? Ahorrando costos, ahorrando muchas cosas, tiempo. Entonces, esto, esto que vemos en este slide es súper interesante porque es realmente una analogía de cómo están trabajando los sistemas. Hoy en día tenemos sistemas que los conocemos ya en un concepto más técnico como sistemas monolíticos, que es una aplicación enorme, un empaquetado enorme. Y si alguien quiere hacer un cambio y si necesitamos hacer dos cambios y que los hagan dos personas diferentes, bueno, esto se vuelve eh, verdaderamente un caos, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede cuando le comenzamos a dar forma y a segmentar a toda esta masa enorme llamada monolito a diferentes capas pequeñitas circulares en las cuales podamos ir avanzando de manera sencilla? Eso es cuando comenzamos a adoptar patrones de, de contenedores, patrones de microservicios, los conceptos que manejábamos al inicio de la presentación. Y de esto se trata la transformación digital hacia los sistemas de nube. Aquí empieza todo. Bueno, eh, ya hablando propiamente más de las tecnologías de nube, eh, esta es una de las principales tecnologías que adoptó a los contenedores de Linux eh, hace unos años, ¿no? Se llama Docker y como verán en su imagen es muy interesante, es una ballenita transportando contenedores porque en realidad así es como funciona. Y los invito a que se den un ojo en esta página que les dejo aquí abajo en la descripción de este slide, a hub.docker.com. Este es el repositorio oficial de Docker y van a llevarse una muy grata sorpresa porque eh, al, des, al indagar a qué hay, qué contenido podemos encontrar en el Docker Hub, nos vamos a encontrar con que muchas empresas, muchas compañías, muchas comunidades oficiales han comenzado a contenerizar sus aplicaciones. Contenerizar me refiero a transportarlas a estas nuevas tecnologías de contenedores. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué lo hacen? Ya vimos que es eficiente, pero, pero ¿de qué manera lo hace eficiente? Bueno, la magia está en que los contenedores de Linux nos permiten eh, empaquetar nuestro sistema, nos permiten eh, llevar esa aplicación hacia un eh, ambiente contenerizado. Y es como si en nuestra computadora tuviéramos muchos pequeños sistemas operativos súper pequeños. Es decir... Yo ya no necesito un servidor de 16 gigabytes de RAM con cuatro cores o cuatro CPUs eh, para correr una aplicación que en realidad es un frontend es una página web que consume a lo mucho 50 megabytes de RAM, ¿no? Y nada de CPU, por ejemplo, 100 milicores de CPU. En realidad, pues, no necesito un servidor enorme. Si a mí me dan la capacidad de aislar recursos de mi servidor, entonces, lo puedo comenzar a volver más eficiente y ese es el principio de los contenedores de Linux, de Linux, perdón. Ese es el principio de los contenedores a través de herramientas como Docker. Entonces, cuando comenzamos a ver eh, la forma en cómo nosotros podemos crear ecosistemas de nube que sean sostenibles, que sean eficientes, a lo primero que debemos apuntar y una de las primeras cosas de revisar son los contenedores de linux y eh, bueno una recomendación puede ser docker no que es de las tecnologías pioneras y más importantes en temas de contenedores les comentaba en esta página podemos encontrar de todo y con de todo me refiero a si tú usas un postgres vas a encontrar un postgres en, en docker si tú usas java vas a encontrar imágenes listas para usarse con java eh, con mongo con node eh, no sé, un montón de cosas este, que, que ustedes se imaginen, búsquenlas, van a ver que las van a encontrar. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Una vez un, un gran amigo de la comunidad de, de Laboratorio de Software Libre acá en México me dijo, yo empezaba a, a, a indagar en estos temas, vuélvete amigo de Docker, Docker va a ser tu mejor amigo si tú eres un desarrollador. Y hasta la hora... Hasta la fecha sé que él no me mintió, que al contrario me dio uno de los mejores consejos que me pudo dar. Y ahora yo lo transmito con ustedes. Vuélvanse amigos de Docker y van a ver cómo las cosas a nivel desarrollo se vuelven una maravilla. ¿Por qué? Porque regresando al tema del sándwich, es como si yo ya tuviera el pan de pronto en mi mesa, los ingredientes, el jamón, el queso, la, la ensalada... Y no tuve que ir a la tienda, no tuve que ir a comprarlo, no tuve que hacer todo eso, no tuve que cortarlo. Ya está todo. Eso mismo es Docker. Si yo necesito programar con Python, ya tengo una imagen lista para programar con Python. Si yo necesito una base de datos en este, MySQL, ya hay una base de datos en MySQL contenerizada que ya no tengo que instalar, que ya está estandarizada y que la puedo parametrizar para configurarla a mis necesidades. Entonces, es maravilloso realmente lo que hace Docker, ¿no? Ahora, bueno, ya vimos que Docker es esa capacidad de eh, contenerizar, empaquetar las aplicaciones y ejecutarlas dentro de un sistema operativo pequeñito en mi sistema operativo anfitrión a manera de optimizar los recursos, ¿no? Si yo tengo un, una, una aplicación que consume un gigabyte de memoria RAM y mis servidores de 16, me van a, a, a voy a poder usar 16 instancias diferentes. Es como si tuviera 16 mini servidores en mi servidor completo, ¿no? Eh, eso es maravilloso. Entonces, eh, ahora imagínense qué pasa si además de todo este poder de contenerización de aplicaciones, optimización de recursos, le agregamos una capa extra que se llama orquestación. ¿A qué me refiero con orquestación? Con orquestación me refiero a esa capacidad de poder eh, tener un contenedor extra cuando yo lo necesite, pero cuando no lo necesite, que desaparezca, sin afectar mi aplicación, sin afectar mis operaciones sin afectar nada de lo que yo esté, esté trabajando y esté desarrollando en ese momento, ¿no? Eh, ¿Qué más me ofrece la orquestación? Que, que yo pueda ver a un conjunto de servidores como un solo, un solo ente, como un clúster, disponible para todos mis contenedores sin preocuparme por esa configuración. Eh, me provee, la verdad, un mundo maravilloso. Y entonces eh, analicemos el logo de Docker. El logo de Docker, la imagen de Docker es una ballenita transportando contenedores. Veamos quién es el encargado de, de orquestar los contenedores, ¿no? Es el, esta, este personaje, esta herramienta tan, tan relevante en la nube que se llama Kubernetes. Kubernetes. Eh, yo creo que las dos formas son de decirlo son adecuadas. Y, bueno, Kubernetes en realidad vemos en su logo algo muy interesante. Es un timón. Es un timón de qué? Pues de Docker es un timón, es esta la herramienta que nos permite orquestar, es los contenedores de Docker, ¿no? Entonces, incluso las imágenes hacen mucha relación. Docker es esa, ese transporte de los contenedores navegando. Y Kubernetes o Kubernetes es eh, el timón, es, es el quien maneja, quien, quien decide qué hacer con todos esos contenedores. Si sumamos estos dos poderes de cómputo, créanme que ya estamos muy cerca de aproximarnos, a lo que es una nube como la conocemos eh, eh, en, en, en toda esta área de los sistemas, ¿no? Eh, esto es lo que conforma principalmente una nube. Y, bueno, vamos a ver por qué o qué es Kubernetes. Ya hablamos de, de Docker, que está sosteniendo los contenedores de Linux. Seguimos hablando de, de open source y, bueno, en Kubernetes, no vamos a dejar de hablar de open source, ¿no? Kubernetes es una plataforma open source. Eh, fue creada por Google. Sin embargo, se donó a la Cloud Native eh, Compute Foundation. Y Cloud Native Compute Foundation está administrada por Linux Foundation. Entonces, al final de cuentas, se liberó este proyecto, se volvió open source y se permitió que todos los fabricantes, que todas las personas pudieran usarlo. Y, bueno, eso, eso revolucionó, sin, sin lugar a dudas, el mercado, la industria y, y aceleró la transformación digital hacia los ecosistemas de nube. Esto que ven ustedes, esto que les acabo de presentar hasta ahora, eh, Docker, Kubernetes, son todas esas herramientas que eh, realmente viven en la nube eh, y siguen siendo open source. no Por eso la relevancia de este evento, por eso la relevancia de que todos aquellos interesados puedan asistir a este tipo de conferencias, de charlas, de pláticas... Porque resulta sumamente interesante saber que no tenemos eh, que pagar nada en lo absoluto para comenzar a aprender y a utilizar estas tecnologías, ¿no? Es maravilloso eso y, bueno, en lo particular me encanta. Como dijo Juan Carlos en un principio, eh, yo soy fan de compartir lo poquito que sé. Y, bueno, de eso se trata también la filosofía del, del Open Source, ¿no? Comenzar a compartir, comenzar a, a crecer todos como una comunidad enorme y que eso permita que las tecnologías y el desarrollo de las tecnologías simplemente no pare y vaya a otros niveles completamente, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando, hasta ahora vemos esto. Esto es nuestra pequeña nube, Docker, con un Kubernetes, vamos a tener, vamos a comenzar a tener ya ecosistemas de nube que van a tener ciertas capacidades ya eh, de sustentabilidad, de, de resiliencia, de... Eh, automantenimiento, de escalación, muy, muy interesantes. Y solo hemos agregado dos herramientas a nuestro stack de nube hasta el momento, ¿no? Voy a platicarles un poquito acerca de los modelos de nube y por qué la relevancia de estas plataformas. Eh, estos son los modelos de nube, eh, excepto el primero que es on-site, aunque, bueno, también entra, ¿no? Pero eh, Kubernetes y Docker entran en la categoría de platform as a service, es decir, en la tercera fila que ustedes ven aquí en este slide. Eh, es donde ustedes pueden observar en eh, donde entra eh, Kubernetes y vamos a analizarlo, ¿no? Si tenemos nosotros una categoría on-site que es como veníamos haciendo nuestros sistemas hasta hace no muchos años. Nosotros eh, éramos responsables, como lo indica aquí con el color azul, de administrar todas las capas, aplicaciones, datos, runtime, middleware, sistema operativo, virtualización, servers, storage y networking. Todo era nuestra responsabilidad. Nosotros instalábamos todo, nosotros configurábamos todo. Y bueno, ahí el reto era mucho, ¿no? Y ni se diga para crecer estas este, arquitecturas. Si necesitamos agregar un servidor extra, si necesitamos poner otra vez la aplicación en más servidores, bueno, era todo un tema. Después comienza el tema de infrastructure as a service, que es el, el, la segunda columna. Y ahí vemos que la parte de la virtualización, servers, storage y networking, yo ya no las administro, las administra mi plataforma o mi, o mi proveedor. Entonces, se vuelve muy interesante, pero ¿qué pasa con un Kubernetes que entra en la categoría de la tercera columna de un Platform as a Service? Aquí nos damos cuenta que ahora yo voy a ser responsable por las aplicaciones y los datos, el runtime, el middleware, el sistema operativo, la virtualización, los servidores, el storage y la red, ya me las administra la propia plataforma. Veamos esto desde otro punto de vista. ¿A qué me está acercando un Platform as a Service, a qué, me, ¿a qué me está permitiendo a mí como compañía, como desarrollador, como, eh, no sé, negocio, un Platform as a Service o la adopción de un Platform as a Service? Bueno, eh, esto me permite que yo pueda dedicarme completamente a lo que realmente me interesa, que es desarrollar código y liberar productos de manera ágil, sin que yo tenga que configurar nada extra, sin que yo tenga que eh, provisionarme eh, runtimes son midway adicional Esto me lo provee la plataforma Y yo me preocupo solamente por desarrollar Por entregar y por liberar Tareas que incluso en un platform as a service Se pueden automatizar, ¿no? Excepto el desarrollo Evidentemente eso sí se tiene que hacer Pero me está permitiendo enfocar mi tiempo Y mi esfuerzo en eso Es por eso que muchas de las compañías Que comienzan a adoptar estos ecosistemas de nube Encuentran que realmente son sostenibles Y encuentran que realmente permiten un valor muy alto a sus negocios y ese valor muy alto es liberar más rápido que sus competidores, ¿no? Esto es muy interesante. Y, bueno, eh, cabe mencionar que yo puedo tener una nube eh, o mis, mis implementaciones de nube, los puedo tener en una nube privada, en una nube pública como las que conocemos, eh, de Azure, de Amazon, de Google. Eh, en una nube privada me refiero a puedo armar una nube en mi propia compañía o incluso puedo tener una nube híbrida, ¿no? Eh, suena muy descabellado, pero es posible. Yo podría tener un servidor de Amazon y mi laptop funcionando como un clúster de nube en conjunto para desplegar contenedores. Eso es posible. Eso se refiere a una nube híbrida, ¿no? Es, es muy interesante este modelo de nube. Bueno, con todo esto vamos a lograr algo en nuestras compañías a la hora de comenzar a, a, a aplicar y a entender cómo funcionan los sistemas de nube. Encontramos que voy a permitirme autoservicio. Yo mismo puedo desplegar aplicaciones y proveerme mi middleware, mi, mis redes, mis runtimes, lo que yo necesite, ¿no? Una de mis bases de datos. Eh, nos genera una automatización muy alta. Es multilinguaje. Eso cabe mencionar, es muy importante. No importa en lo que yo desarrolle, no importa las herramientas que yo necesite, es muy probable que esas herramientas ya existan y que estén disponibles para que yo pueda usarlas en estos ambientes, ¿no? Es capaz de manejar su propia red, agrega capas de seguridad muy altas, muy importantes. Eh, puede ser incluso de un grado empresarial. Muchos, eh, muchas instituciones financieras, muchas eh, eh, instituciones gubernamentales adoptaron ya estas tecnologías porque ofrecen ese grado empresarial, esa seguridad. Y, bueno, uno de los más importantes eh, puntos en este slide y en estas tecnologías es que son open source. Es decir... Ahí están. Están disponibles para nosotros. La documentación es abierta. Las tecnologías son abiertas. Solo necesitamos nuestra computadora para comenzar a probarlas y posiblemente unos cuantos servidores para implementarlas, ¿no? Eh, y, bueno, todo esto está basado en estándares. Ofrece muchas, muchas, muchas bondades. Y esto, pues, sin lugar a dudas, esta nube, por eso es que tiene tanta relevancia hoy en día, ¿no? Eh, vamos a hacer una pequeña demo para que ustedes puedan ver eh, de manera muy rápida y muy ágil hasta dónde podemos llevar esto tema de la nube, ¿no? Y lo que van a ver ustedes a continuación no es más que el funcionamiento de un Kubernetes con un Docker con una capa adicional, ¿no? Eh, Kubernetes, al ser un proyecto open source, es adoptado por muchos proveedores de tecnología. Entonces, podemos encontrar el Kubernetes de Rancher, podemos encontrar el Kubernetes de Azure, el Kubernetes en, en Amazon, en Google, el Kubernetes de Red Hat, que se llama OpenShift y que es el que a continuación ustedes van a ver. Pero al final de todo, eh, sin importar el sabor o color que le demos a nuestro Kubernetes, sigue funcionando Kubernetes, ¿no? Con Docker. Eso es muy importante. Eh, bueno, vamos a, vamos a ver esta, esta demo. Este, que es muy, muy interesante. Muy interesante. Y, bueno, nada más denme un segundo de, de compartirla. Ok, ahora se las muestro. Esta es eh, la plataforma de, de nube eh, de Kubernetes con el, el look and feel de Red Hat, básicamente es el producto de Red Hat, es una implementación ya real. Y, bueno, aquí lo que usted quiero que ustedes puedan observar es hasta dónde podemos llevar esto no de, de las tecnologías de nube, hasta dónde nos dan para, para poder este, automatizar muchas cosas, ¿no? Y, bueno, se resume básicamente a esto, ¿no? Yo tengo un catálogo por bases de datos, por lenguajes, por middleware, por temas de automatización, incluso puedo agregar todo lo que existe en Docker, que eso es muchísimo, ¿no? Pero vayamos a un ejemplo más sencillo. Yo programo, por ejemplo, en Python. Eh, necesito una aplicación, desplegar mi aplicación en Python. Y, bueno, aquí tengo un catálogo, selecciono el template, selecciono este wizard de, de Python y él me va a decir, OK, está bien, tú simplemente dame una, un nombre de la aplicación, ponle un nombre. Voy a ponerle otro demo. Dame un repositorio dónde estás versionando tu código fuente y eso es lo único que yo necesito. ¿no? A la hora de yo hacer esto, él me dice, ¿sabes qué? Ya te estoy creando tus recursos. Eh, aquí está. Y hay algo muy interesante que él va a comenzar a hacer. Aquí lo pueden ver ustedes en pantalla. Él mismo va a clonar el repositorio de código fuente. Él se va a encargar de eso. Yo no, hasta ahora, como lo han visto, solo tuve que tener mi código versionado en en algún repositorio de Git, él lo está clonando, él es capaz de clonarlo y después de clonarlo, comenzar a compilarlo, comenzar a resolver todas las dependencias que tenga hasta generar un empaquetado. Eh, cuando genere ese, ese, ese compilado, pues lo más interesante es que él mismo va a generar su imagen de Docker también, su contenedor. Y no solo eso, la va a desplegar en la plataforma. Es lo que ustedes van a ver a continuación. Este proceso dura aproximadamente un minuto. Eh, ya terminó de construirlo. Como ven aquí, ya está arrancando esto que dice pod, pero que en realidad es un contenedor. Ahorita les hago la analogía. Y ya arrancó. Listo. No, me está dando muchas cosas. Incluso puedo ver aquí yo una ruta, que si yo accedo a esa ruta, este, o si ustedes acceden a esa ruta también, van a poder ver y observar que ahí mi aplicación ya está desplegada. Permítanme este, cambiarme de eh, pantalla. Y listo, esta es la ruta que me expuso este, mi, mi plataforma de Kubernetes con Docker. Eh, y ya, esta es mi página desplegada, compilada y, y usada este, ya en la nube. no ¿Ven qué sencillo se volvió este procedimiento? Voy a compartir una última vez eh, la parte de la plataforma, nada más para descubrir algunos conceptos adicionales. Y, eh, bueno, con eso estaríamos cerca de, de cerrar esta, esta pequeña sesión. Eh, regresamos aquí a la plataforma. Vemos que tengo yo un contenedor y eso es este, muy, muy interesante. ¿Pero qué pasa eh, si yo necesito más instancias de mi contenedor funcionando? No hay problema. Aquí hay unas flechas hacia arriba, hacia abajo, para escalar eh, verticalmente esta, esta parte. Y si yo le doy cuatro clics aquí o cinco, él me va a decir, ok, necesitas cinco instancias, no te preocupes, yo te las doy. Y listo, ¿no? Aquí me está dando mis cinco instancias, poco a poco las va creando. Y esto ya tiene una, un balanceador interno. Si yo hago peticiones a mi sitio web, él va a balancearlos ahí, a través de algoritmos eh, habitualmente es Ron robin podemos diseñar algunos otros pero él ya está haciendo esto por mí es capaz incluso de, de generar instancias en función de de las capacidades o de los requerimientos de cómputo es decir si yo soy una institución bancaria y en los días de pago mis usuarios entran mucho más a mis sistemas bueno eh, la plataforma puede ser capaz de él gestionar sus instancias y en esos días cuando él reciba más carga incrementar las instancias y después cuando ya llegue el fin de semana y muy pocos la usen bajar las instancias en automático como ven realmente se cumple lo que veíamos en el slide en eh, donde nosotros eh, simplemente ya no nos preocupábamos por muchas capas por programar y por desplegar listo no eh, hay otra capa muy interesante donde nosotros automatizamos esto y bueno eh, estamos ya cerca de cerrar comparto nada más los últimos slides y eh, Cristian, me parece que nos estamos quedando sin tiempo y hay alguna a, alguna pregunta. Eh, desgraciadamente, siempre, siempre es tan apasionante cuando hablamos de, de nuestros conocimientos y lo compartimos con el sí, claro. que, que tú lo estás haciendo, que, eh, que nos cogemos los dedos siempre. Entonces, eh, yo creo que eh, nos han hecho una pregunta que, Por supuesto, eh, sí. que te, voy, te voy a hacer y. y eh, recordar a los eh, visitantes y a los que nos estáis viendo que no obstante ahora cuando termine esta exposición en cinco minutos, si tú no tienes inconveniente, Cristian, en la sala de preguntas y respuestas, cualquiera de ellos eh, puede charlar contigo hasta que empiece la, la siguiente y preguntarte cualquier duda o cualquier eh, sugerencia que, que él tenga. Pero mientras tanto, te, si te parece, te eh, nos escribían cuando le han ido contestando, de otros, o, otros amigos que están conectados, Araceli Rodríguez, del DBA, del gobierno de Estado del Querétaro, eh, te preguntaba, ¿hay alguna aplicación de este concepto de contenedores en integración con la nube para administración de archivos? Sí, sí, qué, qué buena pregunta. Este, la realidad, la, la respuesta este, es sí. Eh, sí hay una... Si sí hay aplicaciones, la verdad es que no recuerdo ahora su nombre, pero entra a la página, Araceli, de, te recomiendo la página de, de Docker Hub. Ahí tú podrás encontrar infinidad, este, millones de imágenes contenerizadas. Y la realidad es que existen para todo propósito, ¿no? En la parte de, de la administración de archivos no está exenta. Y, bueno, eh, hace no mucho usamos una en, en un ambiente local en donde nosotros conectamos una Raspberry. Ahí le pusimos un contenedor de Docker a la Raspberry. Ni siquiera tuvimos que usar un Kubernetes. Y ese, esa Raspberry la conectamos a un, eh, a un disco duro, bueno, con, varios, con bastante capacidad. Y localmente creamos una nube y para la administración de nuestros archivos con este tema de contenedores, ¿no? Una nube muy privada, muy pequeñita, pero al final una nube. Entonces, este, la respuesta es sí. Eh, compárteme si gustas un correo un mensaje. A continuación, ahorita voy a compartir mis datos y con todo gusto te comparto información más detallada de, de todas las posibilidades que podemos tener para la administración de archivos, ¿no? Pero la realidad y la respuesta es sí. Sí tenemos esa posibilidad en la nube. Gracias, Araceli, por, por la pregunta. Eh, Cristian, eh, al principio, para no quitarte más tiempo, como empezábamos un poco más tarde, he sido un poco descortés eh, con, eh, con los visitantes de, de, y, y no me he presentado. Mi nombre es Juan Carlos Ramiro, soy el CEO de AISTE, que es a, Accesibilidad, Inteligencia Social y Tecnología, y vivimos, trabajamos y creo en el potencial de las tecnologías para generar un nuevo ecosistema social mucho más igualitario y mucho más accesible para todos. ¿no? Y en esto tiene mucho que decir el cloud, ¿no? de, eh, que sí. nos ha permitido acceder a, a conocimientos, a formación, a empleos y a, y a generar una, ma ma mucho una, una mayor igualdad social, sin duda, olvidándonos de distancias territoriales, de distancias físicas y de, de cualquier tipo de impedimento, siempre que, eh, que todos podamos acceder a, a esos servicios y a esas plataformas. Eh, ¿Qué opinas tú de Cristian? No, sí, completamente, completamente. Yo creo que eh, el impacto social que tienen estas tecnologías de nube es, es enorme. Eh, en realidad, eh, pues, anteriormente requeríamos de mucho poder de cómputo, requeríamos de mucha infraestructura para crear soluciones que, que ofrecieran un valor a la sociedad, ¿no? Hoy en día, eh, esas soluciones eh, se reducen a tamaños súper pequeños. Las posibilidades tecnológicas están al alcance de nuestra mano. Son open source, como lo hemos comentado en estas sesiones. Y, bueno, en eso se reduce a que lo único que me limita es a querer hacer algo para liberarlo a la sociedad, ¿no? A querer aportar algo. Y bueno, la, ahí están las herramientas, ahí está la tecnología, se, los costos se reducen muchísimo y creo que entonces estamos en, en una etapa tecnológica en donde las soluciones están explotando a más no poder gracias a estas tecnologías y el impacto social puede ser enorme sin dudas, ¿no? Sí, yo creo que vivimos en una etapa apasionante y tan, tan acelerada que muchas veces no nos da tiempo a disfrutar y a... Y a asumir y asimilar el todo el conocimiento y el potencial de lo que nos genera la, la tecnología actualmente. Pero sí. me, me parece que vivimos en una época privilegiada, eh, Cristian. Sí, no, completamente. Y bueno, este, nada más muevo un pequeño slide que iba a mostrar. Nosotros tenemos esto, eh, perdón. El pequeño barco que mostraba, pero podemos ir agregando más herramientas. ¿Cuántas? Todo esto que ven ustedes ahorita en pantalla es el landscape oficial de la Cloud Native Compute Foundation. Y todos estos pequeños cuadritos que apenas si se alcanzan a ver, pero los invito a que entren a la página, son pequeñas herramientas que nos... Eh, que están contenerizadas, que podemos desplegarlas en plataformas de nube y que nos ofrecen un valor agregado. Al final podemos tener nuestra nube como nosotros la queramos diseñar con los propósitos que nosotros queramos hacerlos, ¿no? Eh, la realidad es que en la nube pueden vivir infinidad de temas. Por ejemplo, inteligencia artificial, big data, eh, bueno, no, no, no necesariamente aplicaciones hechas eh, para para alguna entidad en particular, sino aplicaciones que, que nos proveen pues lo que ya teníamos, pero ahora en estos ecosistemas escalables, ¿no? Es súper interesante y las posibilidades, eh, no, no quiero decir que son infinitas, pero sí son, son demasiadas. De acuerdo, de, pues muchísimas, eh, muchísimas gracias, Cristian. Eh, creo que ahora, ahora tenemos un pequeño descanso relativo hasta, hasta la siguiente sala, hasta la siguiente... Eh, conferencia, la siguiente exposición que, que nos dará Agustín Benito Betancourt eh, sobre entornos corporativos, la transición a entornos corporativos pero creo que ha habido eh, tu exposición ha generado, ha generado sin duda un mucho interés y si, si no tienes prisa y te trasladas ahora a la sala de, de preguntas y, y respuestas cualquiera de los que se han quedado con dudas eh, podrán hablar contigo y Cosa que te agradecemos y desde Open Expo y que ellos estarán encantados. Sí, claro que sí, por supuesto, Juan Carlos. Y bueno, de antemano un agradecimiento muy grande a toda la organización, a la invitación que me llegó. Es para mí un verdadero honor y un verdadero placer poder compartir esto. Eh, y con todo gusto, nos quedamos ahí el tiempo que sea necesario en la sesión de preguntas y respuestas, bueno, en la sala de preguntas y respuestas para, para atender a todo eh, quien tenga interés en estos temas, ¿no? Con gusto. Ahí en la presentación comparto mis datos. También, si en algún otro momento puedo apoyarlos con algo más, será para mí un, un verdadero honor. Pues muchísimas gracias, Cristian, y recordaros el hashtag, de por si lo queréis compartir, de Open Expo Virtual XP. Muchísimas gracias. Os, os espero en la en la siguiente charla, que será igual de apasionante y con el mismo vigor que nos ha transmitido Cristian, seguro. Muchas gracias, Cristian. No, al contrario, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo y bueno, estamos en contacto, no nos despedimos. Vamos a la sala. Hasta ahora. Gracias, Juan Carlos. Excelente gracias, día a todos. Gracias, Cristian.